Okay. Mi nombre es Almaris Muñoz Sánchez, tengo 12 años y estoy en Casa Telmex Tapachula. Es importante que los niños y los adultos aprendamos a usar la computadora porque es un instrumento que hoy en día nos ha ayudado a facilitar nuestros trabajos, tener información más rápidamente y no tardarnos. Este, la tecnología es importante para que las personas puedan hacer más inventos y es un instrumento que ahora ha ayudado a facilitar el trabajo en las oficinas y en las escuelas y hacen que entreguemos, entreguemos trabajos mejor presentados. Correcto.